gracias, Frances, y a toda la gente que ha estado con nosotros. Seguimos nos, eh, los ciudadanos dominicanos observando el comportamiento eh, irregular de muchos funcionarios eh, en esta gestión. Yo siempre he dicho, bueno, eh, tenemos un nivel de esperanza importante en las cosas que se puedan dar y mejorar en nuestro país, en lo que tiene que ver con la función pública. Pero lo cierto es que yo he dicho anteriormente que los que están en el gobierno, la mayoría de funcionarios y quienes dirigen, eh, los estamentos del Estado no han venido de Marte, son los PRMistas que hoy son PRM, muchos <ríe> de ellos con, con un comportamiento no tan íntegro y con un comportamiento de no como espera o esperamos la ciudadanía. Pero ni, ni el propio Luis lo ha esperado. Sí, <ríe> sí. Sí, a veces eh, a Luis lo vemos como con un pie aquí y otro allá, pero creo que todavía en el fondo eh, son muchas las reformaciones que hay que hacer en la revolución, son demasiadas, son demasiadas, es un asunto cultural sistémico que no se puede romper en un año, en dos años, en cuatro no se va a romper, porque sería echarse a más de medio país, a nivel institucional, la misma ciudadanía, eh, que podría crear hasta un nivel de desestabilización. Si hablamos de una reforma real, Óigame, eso suena fuerte, suena fuerte, pero es la realidad. Entonces, en ese sentido, seguimos viendo el comportamiento de funcionarios con un comportamiento irregular. Escuchar las declaraciones del director del impostón, donde no se le ve el más mínimo conocimiento aparentemente de cómo se deben de manejar las contrataciones públicas, los acuerdos comerciales, las licitaciones, la ley de compra y contrataciones a propósito. Y qué bueno que hay un funcionario como el señor Carlos Pimentel en esa institución al inicio de su gestión. Más de 200 contratos irregulares tanto de la pasada gestión y dos o tres de la actual gestión, que personas que entraban en función pública y que por ende no podían ser ya suplidores del Estado. Tenemos una persona en ese cargo que se entiende que está buscando de que el ámbito o el tema que tiene que ver con la transparencia en las licitaciones, en las compras, eh, de compras y ventas de servicios a nivel gubernamental sea de la manera más transparente. A raíz de esto hemos visto uno de los escándalos eh, más recientes a raíz de un reportaje que hiciera eh, Alicia Ortega. El senador, eh, apellido Jeb, yep, el nombre eh, se me va, de Nagua, a propósito también de la investigación que estuvo haciendo Alicia con el tema de los legisladores y en el caso del senador por la provincia eh, Trinidad Sánchez, donde este caballero, tenemos las imágenes ahí, ha vendido al Estado, señores... Nada más y nada menos que más de 500 millones de pesos a través de empresas que pertenecen o que están vinculadas a él. De hecho, tienen su apellido, algunas de ellas. Bueno, a través de promesas, me medicamentos, hasta eh, compras de emergencia por asuntos del COVID. Todo esto, él siendo senador de la República Dominicana. Cuando nosotros vemos este tipo de comportamiento, de información, de un senador, de un representante del pueblo, de un legislador o de un funcionario, tú dices, pero ¿qué es lo que le pasa por la cabeza? O sea, este señor no sabe que es irregular, que es incorrecto que es ilegal lo que él está haciendo siendo senador o siendo, eh, en, en otro caso, que fuera funcionario y ser suplidor del Estado. Él no sabía que lo que estaba haciendo compromete, si en este país se respetara hasta el cargo el cual él, él representa a la provincia de Trinidad Sánchez. Estamos hablando que los mecanismos de transparencia, de licitación y de todo lo que se pueda dar, cuando es un funcionario, cuando se trata de un funcionario que suple al Estado, son las cosas que hacen que usted, como ciudadano, estando en un rol público, no sea suplidor. Donde nosotros estamos aspirando, y es lo que entendemos a través, repito, de instituciones como compras y contrataciones, que busca que estos procesos sean transparentes y que se investiguen cuando hay escándalos y cosas como esto, que ya está en las manos de esa institución, de que no sucedan. Y que vemos que caballeros, como este senador, lo hacen, de manera normal, como que no está incumpliendo o irrumpiendo, con un comportamiento correcto. ¿Qué le pasa por la mente a un caballero que comete este tipo de actos irregulares? Es decir, yo soy legislador, yo soy senador, yo me beneficio de mi función para suplir. Tengo beneficios de cercanía, de tráfico de influencia, de que mi función no me permite suplir al Estado Dominicano, pero de igual modo yo lo hago. Sencillamente, él en el informe que presentaba Alicia Ortega, él se desnegaba. Él decía que él no conoce a las instituciones que Promescal eh, le estaba comprando medicamentos. Y Alicia Ortega le decía, pero mire, tiene su apellido. Pero mire el teléfono. Y llamaba y decía, sí, eh, empresa, que se eh, llama, JEP, el apellido del legislador el local donde está la dirección de esas facturas que establecen que él o sus empresas vinculadas a este senador que vemos en pantalla, tienen la, el, la, el mobiliario, el local, tienen sus apellidos, los teléfonos cuando te contesta y aún así él se denegaba delante de ella. Señores. Estas son las cosas que a nosotros deben de hacernos empoderar y decir, gente así no la queremos y no debe de estar en el cargo. O sea, no es un asunto de disculpa de que me equivoqué, es un proceso de negociación. Es un, es un, un intercambio comercial que ese señor como senador le está haciendo al Estado en plena violación. Nosotros esperamos que a raíz de la investigación que está haciendo compras y contrataciones, hayan sanciones para este legislador. Nosotros vemos, señores, en naciones y en países desarrollados que por cosas menores dimiten de sus cargos funcionarios. Hubo uno en Canadá que porque salió de vacaciones en momentos del COVID a un país, países de acá del Caribe, que sencillamente el gobierno había anunciado que limitaran las visitas a naciones del Caribe, a países del Caribe. Y el, y el, el funcionario visitó el Caribe, y por ese comportamiento de no respeto a todas las medidas y protocolos, dimitió del cargo por algo así tan sencillo. Tú no, lo ves digo. sencillo porque comparado con esto, es una magnitud mucho mayor. Entonces nosotros esperamos y, y, y ansiosamente ver que a raíz de los resultados de esa investigación periodística presentada por Alicia Ortega, y que va a ser compras y contrataciones en busca de que se establezca lo que se realizó en esas empresas relacionadas al senador de María Trinidad Sánchez, hayan sanciones. Señores, nosotros tenemos que empezar a sentar precedentes y decirle a nuestros legisladores, a nuestros funcionarios públicos, que aquí no se puede hacer lo que quiera. Nosotros estamos cansados de ver de ver cómo se juega con el tráfico de influencia, cómo se juega con los recursos. Por último, señores, hablar... De lo que está pasando en el impodón a través de esta investigación periodística que hace Nuria Piera. Con un señor que no maneja mínimamente, aparentemente, cómo se debe de hacer lo que son las compras y contrataciones, contrataciones o acuerdos o intercambios comerciales en una institución. Oye lo que él compara. Él dice: Nosotros tenemos acuerdos con la Junta Central Electoral, nosotros tenemos acuerdos con la Procuraduría, y es lo mismo usted tener un acuerdo con la Procuraduría con la Junta que, una, que con una empresa privada. No, señores, pero así no. Por otro lado, ya el tema de la gobernadora de Samaná, pero con lo que pasó con la gobernadora de San Cristóbal... Y lo